¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mentíate! ¡Montreras grandes! ¿Estamos acá? Sí, está acá. ¿Y dónde quiere ocuparse? Así que ahora va a enseñar el alcoholismo de carbón. Igual Camila también fue la segunda escuelta la que se lo asistió de médica, que tuvo que irse anoche porque le está haciendo el internado y no puede tener falta. Está en el hospital mucho más Vidal de de los Me parece mucho más importante que la cumple ahí que en el de la presidente. Sí, se ve porque me llevo sí, mi perfecto, celular. Perfecto, ya. perfecto. perfecto ahí no, muy bien. Y este, segundo escolta. Este, Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Ingeniería. Hola, hola. Señor presidente. Te espero ya se estaba a Ay, qué guay, ¿no? Este profesor y de Tarry Carbonera. Muy bien. Sí. Está bueno, está bueno. Y mi alumno me pregunta, profe, ¿qué hace usted? Y le digo, y de mañana soy su profe y a la tarde le doy mi tiempo libre, le vendo carbón. Que no, que no la la la colpada, el Muchas gracias por su visita. Hola. Demasiado emocionada, creo que la primera vez que siento tanta emoción, una gana de llorar, me, me quedé sin voz, pero que se haya acercado a nuestra humilde casa, así... A ver cómo nosotros vivimos humildemente y tras, luchamos todos los días, me llena de emoción y no lo voy a olvidar nunca hasta el último día de, de vida que tenga. Gracias por venir.